Va, vamos a empezar. Ah, está. Ah, ah, mira cómo es, mira ahí, ¿eh? ¿ves? Está mierda, Pero que esta mierda caminara solo así. Pero este este verguello Ajá. que tiene, esta mierda, como que yo le pito, ¿para qué? <risa> mire, pues. Esta es la velocidad, mire. Aquí ve, de está la velocidad. ¡Eh, bajo!